Hola, te saluda Ricardo Niño. Bienvenido a V-Lifers. Desde hace mucho quería dedicarte unas palabras. Quería encontrar el momento perfecto y hoy di con él. Mujer, esto es para ti. ¿Acaso no lo ves? Hey, sí, tú. Esa chica al frente de un monitor teléfono. Que hoy me escucha. Sí, este video lo hice pensando en ti, pensando en lo fuerte y guerrera que eres al estar hoy aquí y haber superado todos los obstáculos que la vida ha colocado en tu camino. Tú eres una mujer completa y debes sentirte así porque cuando muchos intentaron quitarte la luz, tú continuaste brillando. Sacaste fuerza de donde no sabías que existía y te mantuviste en pie incluso iluminando a aquellos que te habían hecho daño, porque así eres tú. Porque cuando te dijeron, no podrás hacerlo, tú tomaste las riendas y decidiste demostrar que sí, que eras capaz de eso y más. Y hoy mírate, estás en la cima. Aunque no lo creas, lo estás. Porque solo tú, mujer, tuviste el valor de llegar hasta donde estás hoy. Porque cuando esa persona se alejó, no miraste hacia atrás seguiste con la frente en alto porque aprendiste que tu felicidad es más importante porque cuando no te dieron el amor que merecías decidiste amarte tú porque cuando nadie te volteaba a ver decidiste ponerte más hermosa pero para ti porque entendiste que a la única persona que debes impresionar es a ti porque cuando ese príncipe que tanto esperabas no llegó decidiste convertirte en la reina del castillo eres una mujer completa porque tus ojos ya se cansaron de llorar eres una mujer completa porque decidiste sonreír incluso en los peores momentos eres una mujer completa porque entendiste que lo has logrado hoy has decidido salir y comerte el mundo hoy tu sonrisa es más hermosa hoy sueñas lo que quieres hoy entendiste que nadie puede hacerte daño Eres una mujer completa porque te entregas sin medida. Abres tu corazón y eso es digno de admirar. Nadie se entrega como lo haces tú, mujer. Eres una mujer completa porque has hecho de la soledad tu aliada. Lo eres porque, aunque no te valoraron, tú continuaste en marcha, mostrando tu mejor sonrisa, aunque por dentro estabas destrozada. Lo eres porque vives tu vida, porque te entregas sin olvidarte de quién eres. Lo eres porque decidiste quererte como nadie lo ha hecho. Lo eres porque dejaste de mirar el pasado y te concentraste en tu futuro, viviendo al máximo cada minuto del presente. Lo eres porque, aun con el apoyo o no del padre, has sacado a tus hijos adelante y siempre estás ahí para ellos. Es una madre ejemplar, vaya que eres fuerte. Lo eres porque cuando el niño olvidó decirte que debía llevar una cartulina al colegio, un domingo en la noche saliste a buscarla y la encontraste. ¡Qué poder, mujer! Lo eres porque nos dejas a todos bobos con tu inteligencia, con tu belleza, tu carisma. Esa forma de ser solo la tienes tú. Una mujer completa. Eres completa porque, aunque te hayas quedado dormida con lágrimas en los ojos, te levantaste al otro día con ganas de ser feliz. Eres completa porque decidiste eliminarlos, tal vez, cuando de amor se trata. Eres una mujer completa porque entendiste que aunque existían hombres encantadores, no todos son dignos de ti. Lo eres porque dejaste de ponerte límites, dejaste el miedo a un lado y decidiste arriesgarte. De verdad. ¿Aún dudas de que eres una mujer completa? Ok, has atravesado por situaciones que tal vez muchos de nosotros ni imaginamos. Y el hecho de caer no significa que no seas fuerte, no significa que no seas completa. Lo eres. ¿Sabes por qué? Porque decidiste tomar el vacío que te atormentaba y llenarlo de ti, de tu amor, entendiste quién eres y lo que vales. Sabes que mereces lo mejor y más. Entiéndelo, eres una mujer completa porque a pesar de todas las batallas aún sigues dando la pelea. Has descubierto cosas que te han destrozado, pero de ellas has aprendido y hoy solo mírate, toda una guerrera hermosa como siempre. Solo tú logras que nuestra vida tenga sentido. Eres completa porque cuando sientes que algo falta te encargas de buscarlo por tu cuenta, entendiste que solo tú tienes el poder de tu vida. Lo eres porque demuestras una seguridad impresionante aunque por dentro estés muriendo del miedo. Es una mujer completa porque aprendiste que simplemente hay cosas y personas que no valen la pena. Maduraste y entendiste que no todos merecen tus lágrimas. Decidiste concentrarse solo en quienes de verdad importan, y a quienes de verdad les importas. Decidiste protegerte, y aunque muchos te tachen de egoísta, sigues pensando en ti porque sabes que lo más importante es tu felicidad. Lo eres porque decidiste dejar de tenerle miedo al futuro, y estás lista para afrontar todo lo que venga, porque sabes que podrás con lo que sea. Eres una mujer completa porque decidiste darle la oportunidad a los cambios. Esos que, aunque eran tan diminutos, te aterrabas de solo pensar en ellos. Esos cambios que a veces incluyen nuevas personas y la despedida de aquellas que llegaste a amar tanto. Lo eres porque decidiste dejar de arrepentirte de los errores del pasado y pensar en el ahora. Aprendiste de ellos y decidiste abrir muy bien tus ojos para no volverte a equivocar. Pero también lo eres porque sabes que nadie es perfecto. Y que si te equivocas, puedes intentarlo otra vez. Pero esta vez dando pasos más seguros. Eres una mujer completa porque entendiste que... Solo tú tienes el poder de completarte. Entendiste además que... De nada sirve guardar rencor y miedo. Que no estás dispuesta a aceptar migajas de nadie. Entendiste que es momento de disfrutar tu vida. Lo eres porque... Aunque ya te sientes completa, continúas aprendiendo. La vida es sabia, y lo sabes. Y también sabes que solo ella puede guiarte en tu camino hacia el futuro. Aunque para mí, ya eres una triunfadora. Lo eres porque entendiste que no necesitas cambiar por nada ni por nadie. Lo eres porque aún en el fondo mantienes esa inocencia. ¿No te das cuenta que eres valiosa? ¿No te das cuenta que sin ti no seríamos quienes somos ahora? ¿No te das cuenta que eres quien ilumina nuestras vidas? ¿No te das cuenta que gracias a ti hoy sonreímos? ¿No te das cuenta que nos impulsas a seguir adelante? ¿No te das cuenta que nos tienes locos? ¿No te das cuenta que eres la mejor obra que Dios ha creado? ¿Eres arte mujer? ¿De verdad no te das cuenta? Tú, suscriptora, <ríe> sí, te hablo a ti. Qué hermosa te ves siendo la mejor versión de ti, con esa sonrisa que nos cautiva tan perfecta. Eres una mujer completa porque hoy te paraste frente al espejo y amaste cada parte de ti. ¿Cicatrices? ¿Qué es eso? Te lo diré, esas son las marcas de una mujer realmente completa, que aunque la vida la ha golpeado varias veces, ella sigue demostrando lo fuerte que es. Eres completa porque entendiste que el cansancio es solo pasajero. Eres completa porque sabes que no hay nadie tan fuerte como tú. Lo eres porque sacas tiempo de donde no lo hay. Eres completa porque cuando decidiste darte una oportunidad en el amor y te fallaron, tú no buscaste vengarte, sino todo lo contrario. Deseaste el bien a esa persona, demostrando lo que has aprendido y lo madura que te has vuelto. Eres una mujer completa porque entendiste que no mereces que te quieran a medidas eres completa porque cuando nadie quiso apoyarte en esa idea tan alocada tú continuaste hasta lograrla materializarla eres completa porque hasta en los peores momentos sonreíste y dijiste esto va a mejorar lo sé llenando de esperanzas a todos los que te acompañaban eres completa porque ya con el solo hecho de ser mujer lo eres. Jamás me cansaré de repetírtelo. Mujer, eres digna de admirar. Porque aún con ojeras, esos tacones que te matan, las críticas de otros, el trabajo y el hogar, sigues en pie. Pero si aún no te sientes completa, no te preocupes. No tienes que buscar la respuesta debajo de las piedras porque en realidad está en ti. Si las cosas no marchan bien, tranquila. Eso no quiere decir que no te encuentres en el camino correcto. Eres una mujer completa porque a pesar de todo continúas brillando, continúas sonriendo, continúas viviendo y siendo exactamente como eres. Hoy vas a ser la mujer que siempre has querido ser, valiente y muy fuerte. Que Dios te bendiga.